Aquí ti, frente batido, eh, Lleva mierda, eh. Está con el de verde, tío. batido, batido, Pucho gente, Escucho, Gelma. aquí, ti. Marco, Marco, aquí o sea, de repente, Marco. Que tampoco que o sea, estamos más en una. No oh, me uh. mm. Vete. Ah, ah, ah. cambiate de lugar, Yosua. Dale, Elía. de no el lugar. Bueno, me no cambio. puedo, me cambio ahora sí, otro. Eh, Ambio el boat, tío. Hostia puta eh. ¡Paputa! Están oh. todos craqueados ahí adentro, eh. <risa> <risa>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 ¿Sabes que lo estáis ahí? Bueno, ah, mm. no. ese va a la salvación de la vida, eh. Nah, y lo tiré, ya va a tirarlo así como por. Como por tirarlo, ¿no? Por no no, no tenemos no, no tengo para comprar armas ahora que me de cuenta. No, yo sé. Oh, sí, espera. La 2500, 6700, 8000. Oh, tenemos 9000. Ya tenemos, ¿no? Oh, no. Ya tenemos, tenemos, tenemos. ¿Están peleando? Sí. creo que sí. Agarrando sí, la de... caja. Strike uno, aquí otro. Ah, ahí queda uno nada más. Debe estar por ahí viendo el caballo? Well de espalda escapa? Hay Gulag, Te volar. 3 Gulag, muerto. Ya va ya va tú. Nada más. Compro un tiro, vale. Ya, ya más gente cerca. Ese, There, mira. ¿Aquí, okay, eh? Blanco. El, el, el diablo. ¿Fue eso? Okay, abajo. ¿De qué viene para acá? En we'll verde. Here. ¿O se van, no sé? Justamente no, no, no, parece sí, que la Bien, no. al frente, todos en la casa. Quiero un, un stun afuera de la casa, me tunearon el perro, soy. pelea yo lo. Fuera yo se voy. Bueno Uno el tejado arriba. No, eso ¿no lo veo? ¿Nos vio? ¿Nos vio? Los pueden ver, los pueden ver porque están en el dejado, así que pueden creo ver. Que no. creo. creo que me vio el tipo.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 Arriba, segundo piso, segundo peso. No hay no, más no, no. ¿Dónde vas, perro de mierda? Tu francoteado, tío ¿Sí? Había un flancoteado en la montaña campeando ahí, esperando ¿En serio? Típica Sí, sí El de derecho El de atrás, ¿qué es, tío? Mira, mira, aquí, eh, por aquí Por aquí uno, eh hombre, que está muy solito ahí si, sí, sí, vete, vete, vete para allá, vamos para allá, mejor. Porque el de atrás, la verdad, creo que. La de atrás me disparan, tú, es que estoy solo. Estoy solo, bro, estoy solo. Te tardaron mucho en venir, bro. Survive y puedes Time para earn tu freedom soldado. Bueno, eh. Tenemos un carro para correr, ¿eh? ¿Me agarramos ese coche? Si quieres y, y damos full derecho para ¿Eh? en el planta, ¿eh? derecho. Ahí. Tenemos gente de arriba, gente de arriba, como, aquí, como que no te ibas a estar, ¿eh? Madre mía. 50. Que... Pero nosotros también tenemos que salir de aquí. Está aquí arriba, lo no, cobro, no, lo no, cobro no, no, ya. Ah, mira. No nos ve, no sube ahora, no sube, eh. Sí, ya, ya lo ve, ya lo ve, ya lo oh, ve. Si sí me ve, si sí me ve Batió uno. Guísimo, guayísimo. Correr, correr. What's next? Hubo buena tío, bro. Se batido es como buenísimo, eh. Brutal. Es que Gracias a Vale, de arriba ya arriba, arriba hay nadie, creo. Solo, solo, solo, solo queda gente de abajo. Solo quedan 5 Sí, en la tienda, en la tienda hay gente Por aquí hay uno Si, allí Lo veo, en la izquierda No vale, si me detrás Hay otro sniper, cuidado Luego a izquierda Ah, Sí, me sé uno, eh. Creo que lo veo, mira lo que Está tocadísimo, man no lo veo, man. Ah, que son dos, que son dos, mero. No, por los armas. Hasta está cario. Uno comió, uno comió, uno comió por derecha. Está solo, yo soy, solo. solo, no, yo Yosa. No me ha subir. Son, son dos, son dos. Ha batido uno de estos. Ha matado uno. Ha batido Yosa, hace no veo, eh. Mira, este es aparte toma mato. toma aquí derecho, vas qué vas qué Toma, Toma, vas qué toma-toma. vas qué vas qué vas qué qué vas qué qué qué qué qué qué qué ¿Cómo se le cae ahora? Me cae. Qué mala suerte, amigo. ¿Cómo se le cae justamente ahora? <risa> Nooo. Ah, no sé qué decirte. Pero si sí se le cayó. Ya decía yo, le pasó por el frente. El